Buenas, buenas, ¿qué tal? Seguramente les pasó que se les rompe una tecla como esta. Es una tecla de un punto. Yo acá la tengo con otras tres. Esta tecla es la que maneja la luz de acá arriba. Si les parece, les enseño cómo cambiarla. Justo ahora me tiene que sonar el celular. Se rompió la tecla. Vamos a ver que ahí no acciona. Esta sí funciona. Lo primero que vamos a hacer es cortar la alimentación. Una vez que cortamos la alimentación, vamos a desarmar, en este caso, la tapita de acá arriba, de abajo. A ver con qué nos vamos a encontrar. Retiramos los tornillitos. Acuérdense que los tornillitos para agarrar en las cajas no pueden ser de esos que tengan puntas, tienen que ser justamente para ese trabajo que tiene que tener la punta bien plana. Eso va a hacer que sea mucho más seguro si tenemos que meter el tornillo, que no me pinche ningún cable. A ver qué nos encontramos acá atrás. Acá tenemos tres teclas de un punto. Esas tres teclas manejan tres artefactos de iluminación distintos. A ver... Bueno, seguramente acá alguno me va a decir, eh, ¿Por qué pusiste? Hiciste una guirnalda, no se puede hacer, está fuera de normativa. Bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Lo ideal acá es no hacer este puente que tenemos acá, eh, que llega a la alimentación hasta una y de una voy pasando a otras. Lo que vamos a hacer acá es hacer con una bornera que tengo preparada acá, Vamos a preparar un punto común y de ahí vamos a ir bajando los puntos a cada una de las teclas. Y vamos a ir poniéndolo en la tecla nueva con la que vamos a trabajar. Acá tengo el recambio, vamos a ver, los puntos común van a ser este, este y este, y las salidas vamos a tomar o esta que tengo acá o esta que tengo acá. Si ustedes se fijan en estas teclas, vamos a ver que estas teclas no son de un punto, son teclas de combinación. En este momento yo no tengo de un punto, pero las podemos utilizar igual. Vamos a utilizar solamente el punto central y un costado. Con estas teclas podemos elegir cuál va a ser el punto en donde va a encender la lámpara. Por ejemplo, si yo la pongo en esta posición, puedo hacer que en esa posición está encendida o que esté apagada. Eso solo lo puedo hacer si tengo una tecla de combinación. Con una de un punto vamos a tener que solamente el estado de encendido va a ser cuando la tenga en esa posición. Acá se puede ver cómo está, cómo está puesto el contacto que va a ir conectando. El punto central siempre va a conectar con, en este caso, con este lado, estaría cerrando acá y si lo cambio de posición se ve que ahí está tocando en este otro terminal. Acá podemos ver que cuando las teclas están en esta posición, que están todas derechas con respecto a la carcasa, vamos a ver que esa va a ser la posición de apagado, entonces si nos fijamos acá va a estar este punto sin hacer contacto, entonces como dijimos que va a ser la posición de apagado, este punto va a ser el que vamos a usar, este de acá, este no lo vamos a tener en cuenta, aflojamos el tornillo sin que se salga la tuerca y vamos a poner esta que va a ser la de arriba, vamos a conectarla con la de arriba. Este es el cable que va a ir al artefacto. Acuérdense que yo ya corté la alimentación. Por eso puedo tocar el cable sin ningún problema. De a uno, para no equivocarnos, no tenemos que pensar nada, si esto ya estaba así lo dejamos en la misma posición y no tenemos que preocuparnos a ver si hicimos bien el trabajo o no, aflojamos, ven ahí que la tuerca se desplazó del contacto, me da lugar para que yo pueda meter el cable, el cable siempre tiene que ir metido hasta el aislante bien adentro para que no quede ningún punto sin aislar. el primero, repito la operación con el resto de las tres, segundo, acomodamos, ponemos el segundo y por último el de abajo de todo, siempre acuérdense que estamos conectando las salidas, el que va al artefacto de iluminación con el último, lo bueno de estas teclas es que son transparentes, entonces les puedo mostrar bien qué es lo que estoy haciendo, ahí tengo los tres puntos de salida. Cuando hacen una instalación traten de que no se les mezclen demasiado los cables para que sea mucho más fácil interpretarlo. Ahora, este es el cable común, ven que yo lo tengo indicado con una cinta aisladora, lo podemos indicar con un nudito también si es necesario, sacamos ese cable que es el que me va a traer la línea de alimentación y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a colocar esta bornerita que tiene como entrada este cable y vamos a poner tres salidas a cada una de las teclas para no tener que hacer el puente de una tecla a la otra. En este caso si queremos lo podemos hacer sin ningún problema. Acá no hay una gran carga, solamente la carga que va a pasar por acá es la carga que vamos a tener en la propia lámpara de iluminación, no más de eso. Si tuviéramos un enchufe, si tuviéramos un toma, ahí sí tendríamos que hacer este sistema para no hacer la guirnalda entre un módulo y otro. Voy a ir preparando el trabajo y seguimos. Mientras estaba preparando el trabajo, me di cuenta de esa negra que tenía no me iba a alcanzar. Vamos a usar esta que es un poco más grande. Vamos a cortar solo un módulo con un cúter lo podemos cortar y vamos a poner todas las conexiones acá. Vamos a cortar unos pedacitos, tres pedacitos, uno para cada tecla, más o menos del mismo largo. Ahí. Si no tenemos un pelacable vamos a trabajar con pinza y alicate, de esta manera, pelamos las dos puntas, vamos a pelar más o menos un centímetro y medio, dos, después cualquier cosa lo cortamos, este es un cable de un milímetro y medio de sección, vamos a trabajar con este cable y no más grueso porque no es necesario. Preparamos los tres y seguimos. Aprovecho y les muestro, acá tengo un pelacable más o menos ese largo me hace el trabajo mucho más sencillo para no trabajar con pinza y alicate juntamos los tres pedacitos de cable uno una de las de las puntas y a la entrada de la alimentación vamos a pelarla un poquito más Vamos a empezar de nuevo, vamos a poner todas las puntas de los cables, todas juntas. Las cuatro, las uno y las enrosco. Vamos a dejar todas las puntas a la misma altura para que el aislante quede en la misma posición. Lo enroscamos bien apretado con una pinza universal. Y ahora sí, vamos a ver, esperemos que entre en la hornera. Abrimos el tornillito de la hornera, haciéndole lugar para que entre el cable. Como era de esperarse, va a entrar muy justito, así que vamos a tener que apretarlo bien, siempre enroscando hacia el mismo lado y tirando un poquito hacia afuera para compactarlo bien tenemos que dejarlo un largo para que puedan agarrar los dos tornillos para que un buen contacto. Ahí, lo ponemos bien adentro, ajustamos los dos tornillos, Ahí. los dos tornillos de la bornera para que hagan buen contacto todo en un solo punto. Cuando ajustan, cuando ajustan un tornillo y tienen la mano del lado de atrás, yo lo que suelo hacer es poner la mano acá, porque si se me llega a zafar, no quiero enterrarme el destornillador en la mano. Si yo lo trabajo así y se me zafa, se me va directa la mano. De esta forma lo que hago es ponerle un tope. Tengan en cuenta esto siempre cuando trabajan con un destornillador en el aire. Una vez que tengo todo el empalme hecho, agarramos cada uno de los tres cables, en este caso de este lado puede que sea recomendable acortarlo un poquito, para que no entre demasiado dentro de la tecla. Recortamos la punta, un poquito menos de un centímetro puede andar perfecto. Recortamos los tres y después volvemos a retorcerlo bien, todos para que entre bien en la tecla, cualquiera en cualquier lado, lo ponemos en el medio, no es necesario seguir ningún orden, total están todos unidos al mismo punto, no importa si este cable va en la segunda, en la tercera, es exactamente lo mismo aflojamos no aflojemos demasiado porque la tuerca se puede salir del tornillo y se nos va a ir adentro de la tecla y ya después no la podemos agarrar se llega a ver ahí la tuerca la tuerca apretando contra el contacto por último Aflojamos el otro, suelen venir un poco apretados pero no demasiado, ahí está. Podemos aprovechar acá que es transparente para poder ver cómo ajusta el tornillo con la tuerca, se llega a ver ahí, acá. En el caso que no sean transparentes, no lo vemos, pero no hay ningún inconveniente. Vamos a repasar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en esta posición iba a estar encendido y en esta posición iba a estar apagado? Vamos a dejar la marquita que viene en la tecla. Cuando está metida hacia adentro, vamos a tomarla como posición de encendido y cuando está hacia afuera como posición de apagado. Verificamos. A ver... Si en este caso que tendría que estar apagado, no tiene que estar haciendo contacto, acá podemos llegar a ver que este punto y este punto no se están tocando. Acá podemos ver que el contacto está separado de este punto. La cambiamos de posición, ahí, ahora sí une el centro con el costado. Esto lo que va a hacer es que se cierre el circuito y que le llegue la alimentación a la lámpara de iluminación. Vamos a acomodarlo. Vamos a ajustar todo para que los cables no molesten y le ponemos los tornillos. Ahí ya lo tenemos terminado. Por último lo que nos queda es poner la tapita de afuera, el embellecedor, lo apretamos y listo. Vamos a levantar la llave termomagnética y probamos. Funciona, funciona, funciona. Perfecto, trabajo solucionado. Un video muy sencillo en donde podemos hacer una reparación en casa sin demasiadas herramientas, sin tener demasiado conocimiento. Siempre, acuérdense, la llave de alimentación cortada para poder trabajar sin ningún tipo de riesgo. En este caso, lo peor que nos puede llegar a pasar cuando tenemos solo teclas es que la tecla quede permanentemente encendida. Si se equivocan cualquier tipo de conexión, cualquier combinación, lo único que puede llegar a pasar como máximo es que la lámpara no se apague. No va a haber en ningún momento un cortocircuito, salvo que algún cable toque la tierra o eh, que toque la caja en la parte de atrás. Pero si no, no hay ningún tipo de posibilidad de que se equivoquen. Acá lo único que pueden llegar a hacer es empezar a combinar un cable con otro hasta que la tecla que corresponda encienda la lámpara que ustedes quieren encender. Por ejemplo, esta tecla enciende esta lámpara de acá, esta tecla la de acá arriba. Y esta otra del otro lado de la puerta en la parte exterior, tal cual como lo tenía anteriormente. Y ya saben, si les gustó el video, un like, no se olviden de compartir, suscríbanse al canal si no se suscribieron y dejen en los comentarios si quieren que haga algún video en especial con alguna reparación en sus casas. Nos vemos en el próximo.